En el punto anterior veíamos cómo el reconocimiento del otro y el respeto a lo que es el derecho a la diferencia es la mejor base sobre la que construir una convivencia en armonía en una sociedad que cada vez es más plural, tanto cultural como identitariamente. En este último punto del tema 7 vamos a ver lo que es el amor y la relación de amistad. Aquí tenemos el mapa conceptual. Pasamos ahora de lo que es el simple respeto o reconocimiento del otro a lo que son los afectos, la estima, cuyo fundamento está en un conjunto de sentimientos que establecen entre las personas un vínculo que es más intenso, más profundo y más íntimo. Nos centramos esencialmente en las dos relaciones principales que de este tipo se pueden establecer entre las personas, el amor y la amistad. Empezamos por describir de manera general qué es el amor, para en la próxima clase dedicarnos a hacer un breve recorrido a lo largo de la historia del pensamiento occidental para ver cómo ha ido evolucionando este concepto en nuestra cultura. ¿Cómo han entendido los filósofos en general lo que es el amor? nos dan una definición que sería el amor es un principio de relación entre los seres humanos. El fundamento de esta relación es un conjunto de sentimientos que generan entre las personas afecto-estima y un vínculo más estrecho. Los diferentes sentimientos que aparecen asociados a la idea del amor nos muestran diferentes maneras de entender lo que es el amor, diferentes tipos de amor. ¿Cuáles son esos sentimientos? Nosotros tendemos a pensar casi siempre en el enamoramiento, la atracción sexual, el placer, pero, en general, a lo largo de la historia, muchos otros sentimientos se han ido asociando también a lo que es el amor, como, por ejemplo, la admiración, la felicidad, la gratitud, la diversión, el entretenimiento, la alegría, la afinidad, la ternura, la simpatía, la confianza. Podemos distinguir tres tipos de amor en función de que el amor sea el principio de las relaciones familiares, las relaciones de pareja o las relaciones de amistad. En las relaciones familiares el fundamento de este amor está en la atención y el cuidado de los padres sobre los hijos ...y en el cuidado mutuo entre los diferentes miembros de la familia... ...también en la convivencia y en las experiencias compartidas por todos ellos. En las relaciones de pareja hemos de hacer una serie de aclaraciones... ...antes que veamos cuál es su evolución a lo largo del tiempo en la próxima clase. Lo primero que hemos de distinguir es entre amor y matrimonio. Nosotros estamos influidos por la idea del amor romántico del siglo XIX que asocia siempre la idea del matrimonio al amor, es decir, que la gente se casa con aquella persona de la que está enamorada. Pero lo más habitual en la historia, incluso hoy en muchas de las culturas existentes, es lo que se denominan matrimonios de conveniencia o matrimonios acordados, donde el vínculo que genera el matrimonio no es el amor, sino los intereses económicos o familiares. Lo segundo que hemos de diferenciar es entre amor y sexo, en las relaciones de pareja, la dimensión amorosa o afectiva y la dimensión sexual pueden ir o no juntas. Podemos encontrar relaciones de pareja en las que hay sexo sin amor, así como relaciones de pareja en las que hay amor sin sexo, como veremos, en lo que sería el amor cortés o en el amor platónico. En la próxima clase haremos el recorrido para ver cuál ha sido la evolución del concepto del amor en la historia del pensamiento occidental, las diferentes maneras de entender tanto el amor como las relaciones de pareja.